Tiene claro, en, en, el, ahí, en el negocio. Claudio, hermano, saludo para usted y qué bueno que está en contacto con nosotros. Bueno, Víctor, para que ustedes vean que los políticos no lo hacen nada por amor y el rencor lo llevan. lo dime la mayoría, porque hay políticos que lo no, hacen con amor, hay políticos que que eh, Ahora, se ahora, a sac, su país, levanta tu, el, es, ahora mírate los cinco dedos de la mano de tu mano izquierda y con la derecha cuéntame cuatro. ¿Por qué no lo, lo cuentas, chulo? Si <risa> es que cu sí, tú me vas a contar cuántos políticos tú conoces, no, vamos, mira, vamos. Eh, sí, sí, dime. No me pregunte, sí. eh, porque no quiero. Eh, ¿Tú sabes eh, qué significa eh, político no, en este país? Porque no Hacer quiero... lo que sea para permanecer o ascender sí. al poder. Sí, pero no ¿Sí me diga... Sí, pero hay políticos. No, pero, pero, pero, yo pero, quiero pero, que tú me digas, eh, salvo algunas excepciones, sí, pero que porque no puedo, los hay... ¿Sabes por qué no lo digo? Los... Porque no tengo en la mano... Porque, no, no lo, hay, la ahora mismo. ¿Quién? porque lo hay, pero sí, no, es para curarlo en salud, okay, okay. salvo algunas una elega, excepciones. Es una, es una frase elegante. Porque hay políticos que por lo menos la intención la tienen de hacer cosas en beneficio de este país. Miren, señores, yo le ¿En serio? voy a, le... Así como saludamos a Claudio. Vamos a saludar también al, sí, Fenec... que... Ah, digo, al, al desaparecido. Que regresó triunfante. Sí. Señores, Saludos, comandante, muestra. licenciado. Eh. Miren, una muestra de que los políticos no olvidan y tienen eh, ese rencor a un tranza, como dice, dirían por ahí un gran, un gran amigo. Para que... Vean lo que le espera a Leonel Fernández, que él cree que ganó. Que él cree que le ganó una batalla a Danilo Medina. Ganarle esta batalla a Danilo Medina ha sido un error con características sepulcrales. Y yo le voy a dar un ejemplo sencillo para que vean. En la pasada contienda constitucional, o sea, que eh, nos metieron constitución, yo creo que hasta el, menos, el niño más de unos siete años te habla ya de la constitución, de que no se puede modificar. Tú le preguntas por qué no, porque, por, por, porque no quieren, no quieren que, que, que Danilo se quede. Porque la palabra constitución desapareció inmediatamente, Danilo eh, habló y desapareció de, los, de, los, de la esfera. Eh, informática de la esfera de, la, de los periódicos y los comentarios del, de, de, la, de la nación. Miren lo que le espera a Leonel Fernández. Para que vean, es un ejemplo palpable de que el poder va a ser lo imposible y lo posible. Para que él no llegue al poder. Y yo estoy totalmente seguro de que Leonel no va a ser presidente en este país. Enfrentarse al poder que quiere vengarse una batalla, que quiere eh, igualar la batalla, igualar la guerra, y que no olvida, va a ser muy difícil para él. El único ministro, el único ministro, de la nación que, abolo, que habló a favor o de no modificar la constitución o de no habilitar en el, en el segundo plan al presidente Danilo Medina para que se presente en la primaria del PLD se llama Isidoro Santana tipo con cabeza clara que ha tenido opinión en contra de Leonel, que ha tenido opiniones en, en contra de ¿serio? De pero tú, Oye, tú, tú dices que él tiene cabeza pero, clara porque, fue, porque pues no, no, no, no, no, no se no, refirió no, a No, la no, no, no, no, no, porque él, siempre, tú, si tú has oído hablar, si tú oyes la trayectoria de Isidoro, él, si le preguntan algo, no tiene que llamar primero al Palacio para, para contestar. Eso es lo que te quiero decir. El único que se opuso... No tenía que llamar al Palacio. No, ya no ya tiene no, que llamar al Palacio. Para, donde, para su casa. Entonces, ya Luz. él tiene ya él tiene carta No, eh, ya él podría hablar Luz lo que le suena. No los verdes para allá para, sí, sí. para defender a Lionel. Sí. No, no. ¿Eh? no también. Digo yo, también, ya tiene, tiene los verdes para pasar sí. para Pero, pasar a los grupos de Leonel Claro, él puede. Okay. Pero que el grupo de Leonel es el comité político, porque él es el presidente del comité político. ¿Sí o no? Que el grupo tiene que ser él tiene que ser él. Él parte del grupo porque él es el presidente del comité político. No, ¿no? El, presidente el presidente del partido. Del partido. ¿Me ¿De ah, imagínate? Pero, ¿Me imagínate? Pero no tiene mayoría en el comité político. Ah, porque no tiene cartera. Y eso lo demostró... Señores, Danilo Medina acaba de sustituir el día de ayer a Isidoro Santana. Su mensaje, más que claro, a Danilo Medina, a, al presidente Leónel Fernández, de que no se le ha olvidado eso que lo obligaron a decir en un discurso eh, la pasada semana. Serio no es por eso, Sergio Romero. No. Lo que pasa es que el a este gobierno sí, del sí, presidente sí. Danilo Medina Sánchez le queda un año, uh -huh. entonces ya es tiempo que él comienza a rotar esos funcionarios para sí. darle oportunidad pero, a otros ¿Por qué otro? no empezó por Marchena? Fiat, porque pero, no empezó por Marchena que habló mucho no, pero, durante la ¿Por porque no habló de, ah, de, que, de Peralta? que pero, habló mucho, pero, que, porque no empezó con pero ¿cómo? Sergio Romero, pero ah, escúchame cómo va, a, pero escúchame cómo va por a el que disid, porque ¿cómo tuvo a una una opinión disidente, por, eso, por ahí bueno, empezó. Sí, ah, pero qué eso, lindo. eso no, eso o sea que eso no es nada. Eso no, él comenzó. ¿Y a quién nombró? Comenzó a... Ahora te a, pregunto a, yo, ¿a quién nombró esa institución de Isidoro Santana? Bueno, a un joven, eh, a una joven promesa. De 32, de 30 a, un, 30 años, a un joven profesional de 30 años, una Promesa, ¿verdad? Brillante. Eh, que lleva por nombre. Te voy a decir el nombre para que no. Sí, bacana, sí di pero, di el, nombre, di el nombre. Se llama. José Ariel Jiménez Núñez. Juan Ariel Jiménez. Se llama, sí, jo, Juan Ariel. Juan Ariel. Ariel, bueno, uh -huh. ok, pero... Eh, no, no, no, ahora le voy a decir de quién es hijo, Juan, Juan Ariel. Eh, José, Juan Ariel o José es Ariel. Hijo, es hijo de Felucho Jiménez. Sí. Ah, buena herencia. Y yo soy hijo de Sergio Romero, sí. qué vaina. Ah, porque deja que... ¿Cómo se llama? ¿Mm? Deja que, que... ¿Qué? ¿Cómo que te llame? ¿De, de nombre. ¿De doctor? ¿De, ¿De doctor? ¿Cuál? No veas que no estoy a... meditado. no, no sé. No, no, eh, ahí dijo, olvidé. ¿cómo que llama tu niño? Ah, Marcos. Lo que pasa es que Marcos eh, todavía no tiene la edad para ocupar una posición como esta, pero inmediatamente Marcos ya tenga el nivel... Oiga, y, oiga, y, le, y, le, y le, la, para el, lo que no sepan, para y, que no, y lo, la, lo que no saben, y la no saben, para lo que no sabe sí. ¿dónde era que estaba el, ese ministro? Porque no fue... Nosotros dieron el ministro de Ingeniería y Minas. ¿Y yo, cuándo? No, no, no. Fue al ministro de Plan Economía y Planificación y Desarrollo del país. Pero para tu tranquilidad, Sergio Antonio Romero y no Pérez. Y nombre un muchacho de 30 para, para años, tu, hijo de Felucho Jiménez. Para tu tranquilidad, Sergio Eugenio, Romero. Un de genio. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué sustituyó? ¿A quién? Eh, eh, perdón. ¿A quién sustituyó no, él? No, lo que te iba a decir es ah, que, que, que el cuenta. ex ministro de economía planificación, planificación y, desarrollo. y desarrollo del país uh -huh. para tu tranquilidad eh, yo creo que sus última o la última actividad que realizó fue la visita el pasado lunes fue el pasado lunes Ajá, aquí sí que hizo el la, señor eh, director la, la comisión de que estuvo de, de, de aquí en San Francisco de Macorís dejó, y dejó inaugurada sí. dejó establecida ahí una oficina yo digo se salvó San Francisco de Macorís porque con esa oficina que se inauguró aquí en San Francisco de Macorís, <ríe> ya, pues era... ya los macorizanos, las instituciones eh, representativas, eh. los sectores representativos, no van a tener que trasladarse ni ir muy lejos para hacer Diego sus Pelucho reclamaciones. Ahora. No, no, hay la oficina que no tiene que llamar a ningún jefe a Lucho. Hay una oficina, oye, hay una oficina. Hay una oficina. El, el tipo hace una oficina y no, cuando llega la, y no llega con tropa, cuando ya sí, está cancelado. Sale de una oficina y cuando para la suya, ya no tenía función. <risa> Dejó inaugurada una oficina es serio, aquí, señor, San Francisco nuevo. se salvó, así que atención instituciones de toda esta oh, zona ay, ya, yo ya usted no tiene que pasar de control porque aquí tenemos una oficina donde usted vaya sí. a planificar sí, y, no, a, a, y a exigir a, a depositar las las, ay, cara, eh, lo, porque las documentaciones no para hacer esos reclamos. ¿eh? Ya yo entiendo porque los funcionarios no quieren hacer nada en San Francisco. ¿Por qué no? No quieren hacer nada en San Francisco porque... <risa> Lo cancelan, <risa> pero ese hombre viene, así es, hace que... su oficina aquí, toda la cosa de planificación y desarrollo, Re... Re... y no ha llegado al 9, cuando ya está cancelado. Reiterar, el, el ex ministro Isidoro Santana, pues, dejó no. inaugurado sí. eh, una oficina aquí en San Francisco, ah, que, de que, Codis, Lucho, que San Francisco debiera estar de fiesta. ¿De qué? Porque el hijo de Felucho No, sé, no, Ah, ok. Por, claro, eh, por, no esa acción, por esa acción de Isidoro Santana de dejar apertura de esa ¿Tú oficina. ¿Tú lo, están, donde... ¿Tú lo que estás arengando es que los otros funcionarios no vengan porque solo a Sara? Porque venir a hacer una. No, no. Los es... funcionarios de, de, de, de, de, de, de. Ya los ministros. No, los no minis, lo, mira, los ministros no vuelven, no, no vuelven a esa oficina. No es eso que tú estás arengando. Porque Isidoro, el somos? pobre, hace una oficina muy bonita para de planificación y desarrollo y no ha llegado al 9 cuando ya está cancelado. No es eso, Ay, porque los diputados ah, y los okay, okay, senadores okay. no se cancelan, escúchame serio, no es por eso. No, no, no, tú me estás hablando de empleadito, ¿verdad? Ay, Isidoro Santana eh. es un empleadito, no. es ministro de Planificación y Desarrollo, sustituido por un muchachito de 30 años, que tiene un mérito grande, que es hijo de Felucho Jiménez y que estudió en Harvard Dickens. Así judía. que no se le preocupen acá. No, pero yo no puedo yo, yo, yo, Ah, pero él me dice... Pero accede, están ahí los datos. Él puede decir que yo soy dicemédico, no es que, como no, yo no, no le he enseñado el diploma. No, no, no, que lo dice? No, accede a las, ahí están las las, eh, la, la, las vías, los mecanismos para tú descomprimir eh, eso. Son 30, 30 años, años. ¿Sí? Si el tipo tiene, tiene capacidad... Es mentira, capa entonces, ¿qué sí, sí, Si tiene capacidad, si no. Si ¿Eh? tiene capacidad para dirigir esa oficina, es un genio. Porque a los 30 años, con la, va a sumar la, Cacho, la capacidad de este esto, monta, esto, esto, va a la, la capacidad de Isidoro Santana, que es que está probado. ¿Mm? ¿En serio, no, no, serio? El único error que cometió Isidoro Santana en esa oficina fue no apoyar la reelección. Cambio y fuera. No, serio, son, Ay, no. Ellos son viejitos, son análogos ya. Ah, y, ajá, ¿y los estos, otros? Estos muchachitos digitales son los que oh, tienen que coger la rienda. ¿Y qué hace? ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Y qué, qué hace? Entonces, vamos bueno, si eso se le hace. Pues entonces, y ¿Qué cambió, hace? cambió a digital este muchacho. Este, este muchachito jovencito, que era de ¿Qué? la época de Trujillo, el que anda con un batón, que, que consume vino caro. ¿Qué? ¿Cómo que se llama ese? ¿Y ese funcionario? ¿Carlos Batista Mato. No, ¿cómo oh, Batista lo que anda Mato? por ahí con un batón. Ah. Ese es el mismo. Carlos. Ese mismo. Pero Entonces, el, es que. Es a, un caso pero que, fue, que, tú, es que tú te vas al extremo. Oye, es que tú te vas al extremo. <risa> no, no. Oye, no se fue a. <risa> <risa> pero yo, tú me estás yendo al extremo de 30 años también. No, no. Yo, no lo, yo estoy eh, eh, actualizado en este. Ahora, en el 2020. Oye, ¿dónde te vas? tú te vas a 20. Hay muchos muchachos de 30 años por ahí que tienen mucha capacidad. Vamos, ¿y lo vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar de sangre nueva. No, no, ya están cambiando ¿Eh? sangre nueva, ya mira el ministro... Vamos, poder, hablar, vamos a hablar de sangre nueva eh, en la política nuestra, así que vamos a la pausa y de regreso ya está con nosotros Ramón Antigua, quien nos da la oportunidad de tocar esos temas de política a otro nivel cada jueves aquí en este espacio. Así que no le cambien que en breve regresamos. <música>